Hola chicos, ¿cómo están? Eh, segundo video del día y vamos a ver una información que ha estado rondando en todos los grupos de WhatsApp de eh, lo que fue la llamada del de señor Juan Carlos Reynoso del de día de ayer vamos a analizar eso eh, lo mandaron en forma de texto resumido todo lo que se habló en esa llamada y vamos a ver también eh, un audio de un líder que eh, cuestiona a la gente que no está de acuerdo o que pone cosas negativas en grupos de WhatsApp donde la gente ya está abriendo los ojos y en donde la gente está cuestionando y pues él eh, hace este audio lo manda de manera pública y lo vamos a poner también en este video. Eh, lo primero que vamos a ver es lo que dijimos del de resumen de la llamada que hubo el día de ayer la cual vamos a ver a continuación, que es esta. está de acá. Eh, aquí dice, reunión con Juan Carlos Reynoso el día de hoy. Bueno, esto fue el día de ayer más bien, hasta hoy hicimos este video, pero aquí nos pusieron un resumen de todo lo que eh, estuvo pasando en esa reunión. Número uno Los documentos que se envían para cancelar la inversión en el broker deben ser certificados por autoridades competentes como notarios. O sea, una traba más, poner un, un filtro más para que la gente no quiera pasar por este proceso y diga, no, mejor en lugar de, de, de retirar que tengo que hacer todo ese papeleo tan complejo, tan complicado, no, mejor continúo. Eh, número dos, hasta el momento se han trasladado alrededor de un millón de usuarios al broker entre los que cancelaron y continuaron. ¿Ok? Eso, eso es tan cierto como el metaverso de Omega Pro. Número 3. Se están habilitando más servidores para que todos los clientes tengan su MetaTrader 5 y así poder ver en tiempo real cómo el broker opera sus capitales. ¿No se suponía que este broker tiene muchos años, mucha experiencia y que esto debería estar funcionando desde el día 1? Número 4. En el broker se va a ganar más rendimiento mensual ya que Omega sale como intermediario. <ríe> o sea, díganme qué broker real. Usted le da el dinero y ellos operan por usted. El broker, un broker real, lo que hace es eh, ser un intermediario si sí, entre usted y la persona si usted gana dinero es porque usted hizo las los la, eh, el trading bien si perdió dinero es porque hizo trading mal pero el broker simplemente lo que hace es cobrar una comisión por esta por estas transacciones que usted hace por estas operaciones que usted hace eso es lo que gana un broker real y las ganancias usted las tiene de inmediato prácticamente Usted hace una, una, una operación y usted va a tener sus ganancias de inmediato. No se tiene que esperar seis meses, ni diez meses, ni 16 meses. Eh, número 5. Después del 15 de enero solo se podrá retirar en dos momentos. Más o menos. Más o menos. Vean, ni siquiera hay un dato exacto. Más o menos. A los seis meses. <ríe> Qué increíble esta gente. A los seis meses, cuando la plataforma de Forex vuelva, o a los 18 meses. Cuando se cumpla el tiempo con el broker. O sea, Hacker House es la peor compañía del mundo de seguridad. Todo el tiempo que ha llevado, no han logrado hacer nada y todavía tienen que darle seis meses más para que ya la plataforma de Forex esté. O sea, esto es increíble. Qué empresa más incompetente. Número 6. <ríe> es que esto es increíble. Solo se podrá pedir la cancelación hasta el 15 de enero, siempre y cuando todos los documentos estén en regla. Cosa que si usted envió un documento mal, no le dicen. ¿Cuál es el documento que está mal? Simplemente le dicen, fue rechazado. Número 7. Omega en este momento amplió su oficina en Dubai, alquilando todo un piso en uno de los edificios más importantes en esta ciudad. ¿Esto de qué sirve si la gente no tiene su dinero en sus manos? ¿De qué le sirve a un inversionista que amplíen, que hagan eventos, si la gente no está pudiendo retirar su dinero? O sea, todo esto es una fachada, todo esto es una obra que están creando para seguirlos teniendo entretenidos a todos ustedes. Ya que lanzará un nuevo producto con un nuevo plan de pagos. Importante. El 21 de enero es el pre lanzamiento de su nuevo producto. Que generará rendimientos? En dicho pre-lanzamiento, ¿qué pasó con, con Pulse? Nunca, o sea, lo anunciaron y nunca vimos eh, con el metaverso de Pulse. Nunca vimos absolutamente nada. No se suponía que el token iba a ser utilizado dentro del metaverso. Y ahora viene otro producto nuevo que también va a quedar ahí en, en el inbox. En dicho prelanzamiento solo podrán asistir de forma presencial Blue Diamonds en adelante. Esto para que no se filtre la información. Sin embargo, usted, diamante, que está viendo esto, que está teniendo dudas, si quiere grabar, aunque sea audio de ese evento, si quiere grabar video y me lo quiere pasar, pásemelo como muchos diamantes lo han hecho. Yo voy a proteger su información y así nos mantenemos al día todos es que no hay manera de que Juan Carlos Reynoso haga algo y que no se filtre la información el nuevo plan de compensación con el nuevo producto tendrá una ganancia máxima de 100 mil USD semanales ok el corporativo sigue trabajando muy fuerte y con mucha precisión para solucionar más de 200 mil cuentas de usuarios que fueron duplicadas por eso exigen que cada cliente demuestre que es una persona real. Para empezar, una plataforma bien hecha, bien diseñada, no podría permitir cuentas duplicadas. Debería la misma página funcionar como filtro y decir, no, no puedo crear esta cuenta porque es duplicada. Si, si Omega Pro, esto es hablando en un mundo hipotético donde Omega Pro fuera una empresa real, con todas las normas, con todo bien hecho. Número 11. Todos deben actualizar su información personal en sus cuentas en OMP Marketing. Dirección, ciudad, código postal. Información que usted les está dando que ellos podrían hacer muchísimas cosas con esto. Y ya lo vimos en un video anterior. Número 12. Ninguna persona podrá cambiar sus nombres por seguridad. persona que tenga un seudónimo en su nombre debe esperar por lo menos 6 meses. Aquí todo se soluciona con esperar seis meses. Hasta que se restablezca la plataforma de Forex en Omega. Número 13. La estructura del plan de referido se mantendrá intacta. Solo se agregará un nuevo producto muy atractivo y se modificará el plan de pagos. Uy, qué atractivo. Número 14. Estamos esperando soluciones para quienes tienen mal su email y aún no pueden entrar al broker. Espérense seis meses más. Solo falta que digan eso en la próxima semana empezarán los desembolsos a quienes se les aprobó la cancelación de su inversión. A quienes se les rechazó tienen la opción de continuar para luego retirar según el punto 5. Lo que les dijimos, les van a pagar a unos cuantos, le van a poner todos los focos de atención. Vean, estamos pagando y lo van a publicar en redes sociales esas 5 o 10 personas. Eso es realmente lo que está pasando en este momento. Qué increíble esta gente, cómo se inventan historias, cómo se inventan todos estos cuentos. Vamos a ver, eh, a escuchar un audio de un líder. Yo creo que este líder ya había salido en ese canal. Me suena muy, muy, muy familiar esta voz. Pero no estoy seguro. Vamos a escucharlo. Grupo Omega Pro, buenas tardes eh, Bueno, aquí se usa la libre expresión Pero de todas maneras eh, En este comunicado Que llega aquí anteriormente De este audio que yo les dejo eh, Creo que es información fresca Y precisa más que todo La pregunta para la mayoría de personas O para mí, yo creo que para la mayoría de personas El interrogante y la pregunta es ¿Cuándo se puede retirar el dinero? Y ahí está en el punto 5 ...en el punto 5 está... ...entonces nos hablan de seis meses... ...ya a seis meses... ...ahí no hay preguntas... ...a seis meses... ...en el punto 5 lo podemos ver... ...de resto es perder el tiempo... ...y hablar por hablar... ...y hacer de perder el tiempo a los demás... Eh, ...diciendo cosas que, que... entramos con otras políticas... ...que por qué... ...que por qué no... Me... ...no, nada... ...ya nos dicen que a seis meses... ...en ese mensaje oficial, pues... ...vea como poco a poco... En cada comunicado van alargando el, el plazo. Nos entramos en el punto 5 para saber cuándo se puede retirar en dinero y pues debemos acomodarnos a la información que nos dé la compañía. Eso, eso, eso sería por, por esta por esta parte de, de la del retiro. El resto pues la en el grupo de pues, la fue bloqueado otra vez. ¿Por qué? Porque pues las personas se les permite la libre expresión, obviamente tienen su derecho, pero hay personas demasiado pesimistas. Pesimista toda aquella persona que analice Para usted no ser pesimista Para usted no ser una persona Tóxica Para usted no ser una persona eh, eh, Sí, tóxica Tiene que creer absolutamente Todo lo que ellos le dicen a usted Así de fácil Usted tiene que decir que sí A, a todo lo que ellos le digan Aquí estamos. Demasiado pesimista ...que se sí arman un problema o un mundo eh, erróneo donde no lo hay. Y siguen hablando, como se dice, pendejadas y tonterías. <risa> pendejadas y tonterías son eh, cosas que no son, cosas que no están pasando... ...y cosas que no van a pasar. Porque si una persona dice que ya, se, que ya perdió el dinero y que... El... Es que solo escuchar la voz de esta persona, o sea... Se nota, ...se nota muchas cosas, muchas, muchas cosas. Las cuales no voy a decir por no ofender pero ustedes saquen sus propias conclusiones. dinero nunca regresa, entonces ¿qué hace perdiendo su tiempo acá? ¿Y qué hace perdiendo su tiempo mirando mensajes? ¿Y qué hace eh, perdiendo su tiempo escuchando audios en un grupo? En eso sí estoy de acuerdo hasta cierto modo. Si usted piensa que Omega Pro va a pagar, si usted piensa que Omega Pro, ¿qué hace en este video <risa> viendo eh, a una persona hablando lo contrario de lo que usted cree? a no ser de que usted tenga dudas y quiera solucionar esas dudas O donde ya que muchos haters todavía omega lovers quedan hay unos cuantos ya menos que antes pero hay, aquí se sí vienen a los videos a, eh, a soltar toda su frustración con omega pro su dinero se perdió no tiene sentido no tiene sentido entonces por personas así pesimistas es que los administradores en algún momento bloquean el grupo pero no eh, para todos eh, como líder de, de parte mía, nosotros sabemos que estamos haciendo negocios con una compañía correcta, que tiene sus registros legales, que tiene una trayectoria, que nos ha respondido, nos está respondiendo, que tiene problemas, sí, pero los está solucionando, que es lo importante. Y lo más importante, las personas con, la, con las que estamos haciendo negocios no son cualquier empresario, son empresarios catalogados en el mundo, no cualquier eh, de pronto que aquí de, de Suramer, no, no, no, a nivel continente no es a, a, a, antes de Omega Pro absolutamente nadie ninguno de estos líderes conocía a, a ninguno de estos de, de Omega Pro se los aseguro, se los firmo es más, este señor tiene se nota que ni siquiera sabe lo que es un broker, que ni siquiera sabía lo que era un exchange, hasta que llegó Omega Pro y lo que supo fue lo que Omega Pro les dijo. son re personas reconocidas a nivel del mundo y sencillamente estamos en un, en un negocio correcto y un negocio excelente y estamos haciendo negocios con los mejores un negocio correcto un negocio excelente están haciendo negocios con los mejores pero curiosamente llevan dos meses sin pagar, Qué interesante como tal la persona que se arrepiente o tiene miedo, sencillamente tiene miedo y se arrepiente porque no sabe no sabe la información, no tiene la información eh, no se ha puesto a mirar la clase corporativa que tiene porque si hay problemas aquí, como no ser en otro lado entonces yo le hago la pregunta a una persona y si va a salir corriendo de acá para dónde se va si va a salir corriendo y acá, ¿para dónde se va? Porque si esto es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. Dos meses sin pagar. Pero es lo mejor que hay. Y tuvo problemas. Y se les está solucionando. Y miran que se les está solucionando el problema. Y todas las siguen dudando. A nadie se les está solucionando hasta que no le paguen al 100% las personas. A nadie se les está solucionando. Sí, es normal derecho a tener desconfianza, a tener miedo. Normal porque el miedo es normal, el miedo se, se acaba el día que, que... Claro, ¿qué es lo que pasa que Muchas personas cegadas, adoctrinadas, que les lavaron el cerebro, pensaban que Omega Pro era lo mejor que hay. Y donde nosotros empezamos a hacer estos videos, digo nosotros involucrando a todos los youtubers que hablaron la verdad sobre Omega Pro, empiezan a escuchar ruido por ahí. Y ellos están tan adoctrinados que dicen, no, esa gente que va a estar sabiendo. Pero donde empiezan a ver que dejan de pagar, donde empiezan a ver el tema del broker que fue creado por la misma Omega Pro, donde empiezan a ver pruebas, ahí es donde la gente empieza a dudar. ¿Será cierto lo que me dijo Omega Pro? ¿O será cierto lo que está diciendo este youtuber que hizo una investigación, que corroboró la información? Ahí es donde las cosas salen a la luz. La persona muera, o yo no sé si habrá personas en el mundo que no tengan miedo. No creo, el miedo es natural de la vida. Pero, pero esos miedos es a veces, digamos en estos casos, por falta de información. El miedo es un sistema de eh, supervivencia que tiene el ser humano para alejarse de lo que te provoca miedo. Si una compañía, si una empresa no te da la seguridad, no te habla con la verdad y no te da la información correcta y, al, y todo lo contrario te provoca miedo, es por algo. Como tal, yo le doy la tranquilidad a todos los inversionistas míos a todas las personas que están en este grupo, que estamos haciendo negocios con las personas correctas y cuando uno hace negocios con las personas correctas, pues sencillamente tiene que estar tranquilo. Que el negocio es 100% seguro, seguro no hay nada en la vida, ni la muerte, porque llegará, llegarán días donde la muerte ya no existe. Vea como poco a poco él empieza a soltar ahí cosas que él sabe de que esto no es real, de que él sabe de que esto no es seguro, pero tiene que mantener esta máscara porque probablemente esta persona ha metido a muchísima gente y tiene que mantenerlos a todos tranquilos. Y no es en el otro mundo, no, es acá, acá cuando estamos en carne y hueso. Entonces lo que sí tenemos de la certeza de que es un negocio 90% viable y confiable y que estamos en una buena industria. Y... 90% ¿De dónde sacó ese marketing? No sé y que estamos haciendo negocios con los mejores y cuando uno hace negocios con los mejores pare de contar cuando uno hace negocios con los mejores le dejan de pagar durante dos meses aparentemente el inversionista tiene dudas tiene miedo no importa porque si es que él no, es un, él no es el dueño de la compañía los dueños de la compañía y los que están al frente de la compañía son personas que tienen la capacidad tienen la inteligencia tienen digamos tienen la capacidad tienen la inteligencia para crear un token que no vale nada que no está respaldado por nada, crear un exchange falso, creado por ellos mismos, y crear un broker falso, también creado por ellos mismos. Sí que tienen mucha capacidad para eso. Tenemos la trayectoria, el conocimiento y saben hacer sus cosas, por eso la compañía se, se cataloga como, si no la mejor, una de las mejores a nivel mundial. Entonces, para tranquilidad de todos, bendiciones, hablar eh, con Luis Parra desde Chía. Y hace rato no miraba el grupo porque estaba ocupadito, pero yo espero que todas las personas ya hayan, ya hayan actualizado sus datos y le hayan dado con. Sí, este señor ya había salido en, en los videos. Creo que se llamaba Luis Parra. Sí, sí, sí, sí, es el mismo señor. Creo. Continuar. Eh, y si alguno piensa, digamos, eh, en renunciar al contrato, pues subir los documentos. Si le parece muy difícil, muy engorroso. Y mucho trabajo no lo haga y dele continuar para que su dinero siga ganando. Vean lo que les estaba diciendo. Esta gente está haciendo toda esa pantomima. Poner las cosas súper complicadas. Que tiene que ir eh, eh, certificado por un notario. Todo lo más complicado posible. Para que usted diga, no, está muy complicado, mejor continúo. Vean lo que está recomendando este señor. ¿Por qué? Porque aquí, aquí venimos a ganar, no a, no a perder dinero. Aquí venimos a ganar a ganar con el tiempo que el dinero traje para nosotros y eso es lo que el dinero está haciendo wow. qué increíble eh, chicos esa es la información que les traía en el video del de día de hoy eh, recuerden la petición la voy a dejar en la descripción y en los comentarios del video como comentario fijado para que ustedes la firmen eh, y eso fue todo nos vemos hasta la próxima